Los líderes financieros de hoy están bajo la presión de realizar las tareas tradicionales de gestión de riesgos y de promover iniciativas más estratégicas para impulsar el crecimiento. Pero encontrar las mejores oportunidades para incrementar el desempeño de su negocio puede ser un gran reto. Es por esto que muchos equipos de finanzas recurren hacia al Dun and Street para apoyarlos en su gestión de riesgo y para encontrar oportunidades de crecimiento. Nosotros ayudamos a las empresas para que aprovechen el poder de los datos y la información y así mejorar su rendimiento. Los datos y la información clave se entregan directamente desde la Dun Bradstreet Data Cloud, que alimenta nuestra gama de soluciones financieras. Nuestras soluciones financieras ayudan a mejorar el rendimiento empresarial mediante una gestión de riesgos más eficaz, la identificación de oportunidades de crecimiento y una mejor integración de datos y conocimiento dentro de toda la empresa. Específicamente, Seattle en Bradstreet ayuda a los líderes financieros a acelerar ingresos al aprobar de manera responsable más ventas, identificar riesgos y oportunidades para adelantarse los cambios del mercado. Además, permiten estandarizar las políticas para cumplir con las regulaciones, minimizar el fraude enmascarado como deudas dañinas y automatizar los procesos crediticios para impulsar la eficiencia organizacional. Llevamos décadas dando vida a los datos y generando análisis de clase mundial. Nuestra nube de datos contiene información comercial incomparable y el mayor depósito de datos de pequeñas empresas del mundo. Presentamos estos datos y scores predictivos con base en el desempeño de un negocio a través de nuestro proceso Live Business Identity, que inicia con nuestro identificador comercial único, el número DONS, para brindar una visión completa y continuamente actualizada de cada empresa en la nube de datos. Juntos, estos atributos posicionan a Cial Dun Bradstreet de manera única para ayudarle a su empresa a conseguir el éxito. Nuestras soluciones financieras y la nube de datos pueden integrarse sin problemas en su ecosistema financiero para que pueda administrar y monitorear sus riesgos y oportunidades de manera integral y tomar las decisiones correctas rápidamente. Los líderes financieros confían en Cial Dun Bradstreet para ayudarlos a adaptar prácticas escalables, administrar riesgos e impulsar un crecimiento rentable. Ponga las soluciones financieras de Cial Dun Bradstreet a trabajar para usted. Visite nuestro sitio web para obtener más información.